El detenido Manuel Reynoso González, alias Pinguilo, de 27 años de edad, es residente en el sector El Cruce y fue conducido hasta la institución del orden para la investigación correspondiente. Según versión ofrecida, la señora de 82 años se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado luego de los golpes recibidos por el agresor cuando intentaba violarla. En el plano nacional, el Pleno de la Junta Central Electoral, aprobó un anteproyecto de presupuesto para el año 2020 por $16,540 millones de pesos, de los cuales $8,377 millones de pesos se utilizarían para los procesos electorales de ese año, en que se celebrarán, por separado, las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales. El anteproyecto de presupuesto de la Junta Central Electoral, fue aprobado durante una sesión administrativa extraordinaria celebrada el pasado 18 de julio del 2019 y estuvieron presentes el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán, junto a los miembros titulares Roberto Saladín, Carmen Inbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos, Henry Orlando Mejía Oviedo y el secretario general Ramón Hilario Espinella Cervallos. El acta fue firmada por todos los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral y en ella se establece que el presupuesto aprobado será comunicado a las instancias gubernamentales correspondientes a los fines de que con el tiempo suficiente como es el caso se hagan las diligencias pertinentes para obtener la aprobación del mismo. Para este año 2019 el organismo rector de las elecciones ha recibido fondos que ascienden a un monto de 8.885 millones de pesos del presupuesto general del estado. En nuestra sección de farándula, a Roberto Cavada se le conoce por sus constantes exabruptos en televisión, sobre todo al comentar noticias de cortes sociales o políticas. Sin embargo, lo emitido en la emisión del lunes de Telenoticias dejó a más de uno con la boca abierta. El controversial presentador de Telenoticias no contuvo su molestia al leer en el teleprompter una información y percatarse que el titulador no seguía sus expresiones. Si le pueden, al, al señor de la tituladora, que es un animal, del, del teleprompter, que es un animal y no me está viendo, usted pone en el, el, el texto que yo estoy leyendo en Q para yo terminar de leerlo en el teleprompter. Si usted quiere, si no, se va para su casa. Es la segunda vez que el cubano se ve envuelto en un conflicto por insultar a alguien. A principios de mes, el presentador estalló en su Twitter contra el comunicador que tiene un espacio en Teleradio América, Alfredo de la Cruz, quien primero cuestionó la objetividad de cabada. Sobre el carismático merenguero urbano Joan Manuel Nova, sujeto Oro 24, han estado circulando diferentes informaciones que hasta ahora eran rumores de redes sociales, pero que cada vez toman fuerza a medida que sus seguidores o quienes él denomina como haters documentan sus acciones. Hace varias semanas trascendió que Sujeto y su pareja habrían separado, información que luego él confirmó en varias entrevistas televisivas. Luego de esto, el merenguero fue agredido en un establecimiento de entretenimiento con una botella en la cabeza sin que hasta el momento se supiera quién y por qué lo habrían hecho. Más reciente, ha circulado en las redes sociales un video en el que el artista es detenido por varios agentes de la Policía Nacional tras protagonizar un incidente en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, donde supuestamente reside su expareja. que lo que, lo que, se reporta sujeto, Oro 24 en la casa, y una falsa alarma de que estoy detenido, ese cotorra. ¿no? Estoy en el aire estoy activo, sujeto oro, esta noche estamos matando la liga en La Romana, así que mi gente en La Romana estamos activos con sujeto oro. No se lleve de falsa alarma, eh, las autoridades me pararon, me estaban preguntando si el número de vaina, ¿no? pero me soltan en banda, lo que pasa es que ustedes saben que soy el mejor, el perfil, el mejor. Aunque te duela, aunque te duela, tengo más vida que un gato, soy el mejor. El mejor, así que tu mujer sigue sabiendo que soy el perfil el mejor. Hablamos el martes, pero si tú quieres, el mejor hombre del mundo. En 2012, el sujeto tuvo conflictos con la ley a raíz de problemas con su pareja de ese momento. En esa ocasión le fue impuesto un impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica tras un corto periodo encarcelado.